¿Qué tal? Este es un nuevo capítulo con la doctora Gabriela Ruiseco. Gabriela Bravo Ruiseco. ¿Qué tal Gaby? ¿Cómo te va allá en Groningen? Bien, bien. Aquí seguimos. Aquí, Ahí sigues en la pandemia, <risa> haciendo tu estudio de eh, microbiota. ¿Cómo te va? ¿Cómo va el, el COVID allá? Me está un poquito relajado. Eh, en el norte, la verdad es que nunca tuvimos tantos casos eh, y ahorita cuidados intensivos creo que hay una persona y, y eso es todo. Entonces está muy bien en el norte. Eh, no vengan, gracias, pero está muy bien. <risa> todo sí. bien. Bueno, sí. pues deseamos que los que nos escuchen en México estén bien. Les mandamos un saludo a todos nuestros paisanos, ¿no Gaby? Sí, eh, no, no sabes. Mi mamá me ha platicado cómo están las cosas. Eh, ella vive en Tláhuac, en la orilla entre Tláhuac y Iztapalapa. Entonces, no, la cosa está intensa. Entonces, por favor, eh, escuchen las recomendaciones de salud, escuchen las recomendaciones de la OMS y, y no salgan, vencer las manos y coman sangre. Sí. Claro, bueno, pues están llegando estos capítulos precisamente de los prebióticos y de los probióticos de Agave con tu ayuda, Gaby, para eh, poder aprender más sobre el microbiota, sobre el microbioma y sobre todos estos conceptos que tienen que ver no solamente con la nutrición, sino también con la cuestión de la salud, ¿no? Entonces, sí. eh, hoy el tema que vamos a desarrollar es el de efectivamente cómo se desarrolla el microbiota, ¿no? Pero déjame, sí, claro. déjame decirte... Eh, Gaby, que nosotros los mexicanos hemos crecido con fibras eh, eh, que le llaman eh, fosfólicos sacáridos y, uh -huh. y las otras fibras y de probióticos de los agaves en todo México. Mira, este es un libro de agave eh, uh -huh. reciente, pero es de un eh, británico, es una colección, no es un taxónomo, pero es una bonita colección que encontré. Y entonces, bueno, nosotros estamos acostumbrados a vivir con agaves, a obtener de ellos alimentos, fermentos, pre y probióticos desde, desde hace más de cinco mil años. Entonces, bueno, pues este si quieren ver que hay muchos agaves en México que nos pueden dar pre y probióticos, pues este es el momento de buscar toda esa fuente. Y por otra parte, pues tenemos también toda una mitología, ¿eh? Todo un no, es precioso, eso, sí. Sí, dioses, diosas, bueno, una diosa solamente, es muy simpático porque es una sola diosa, Mayahuel, y son muchos dioses, es así como una representación de una flor, ¿no? Un solo tiene feo, con muchos pistilos. Y bueno, se ha está utilizando mucho esta diosa eh, como representación del tequila, pero en realidad es una es representación del agave pulquero donde okay. se acaban acaba no solamente estas fibras de las que nos vas a hablar tú, que son eh, los prebióticos, sino también fibras duras. Entonces, sí. un poquito para ubicar a los que nos escuchan, las fibras duras son con las que se hacen tapetes, sogas, cordeles, y las fibras que va a hablar la doctora Gabriela Bravo son otras fibras, y desde luego los pre-hiprobióticos eh, que están juntos, ¿no, Gaby? Para este sí. desarrollo de la microbiota. Ahora sí. Te... Para esto trabajan juntos, pero bueno, casi siempre trabajan juntos. Eh, pues sí, eh, esto de la diosa del pulque está muy bonito, porque además eh, te dice, pues, como los mexicanos o las eh, culturas mexicanas siempre se han sentido enraizados a su, a su tierra y a su eh, biodiversidad, ¿no? Entonces está muy bonito y nos va a servir un poquito más adelante. Te voy a platicar cómo. Entonces, el tema de hoy es cómo tenemos este microbiota, cómo creamos nuestro bosque y cómo nos hacemos acreedores a, a un conjunto de bacterias que nos van a ayudar a lo largo de nuestra vida o nos van a meter el pie a lo largo de nuestra vida. Uh -huh. Qué bueno que lo dices así porque siempre vemos como que eh, solamente lo bueno, pero no sabemos que también hay cosas que pueden traer lo malo, ¿no? Sí, y tomamos decisiones eh, sin saber las, las eh, repercusiones que podrán tener en 20 o 30 años, ¿no? Entonces, yeah. en el eh, capítulo anterior platicábamos sobre la cesárea, como aquí en Europa, o al menos en Holanda, no sé cómo sea, en Bélgica, en Holanda la gente se, se choqueaba, ¿por qué eligen una cesárea si no es necesaria, no? Eh, les voy a platicar un poquito, eh, esta microbiota cuando el bebé se encuentra en el útero, el útero es estéril. Hubo algunas publicaciones que si, si había microbios en la placenta o no, que si ya se venía preparando la, la colonización de las bacterias en el feto o no, pero uh, ahora se están eh, aclarando que no, no, hay bacterias y es estéril. El, la parte de adentro del útero y la placenta es estéril. Entonces, cuando el niño sale del útero, se va a colonizar primero por bacterias. Entonces, eh, es la primera vez que va a entrar en contacto con las bacterias. Esto le llamamos la transmisión vertical porque va a pasar de la madre al hijo. Esa es la primera vez que nos vamos a, a, a conectar con las bacterias. Y de esta forma es eh, la forma en la que la naturaleza encontró para que los primeros que nos colonicen sean los que necesitamos. Entonces, mamá ya escogió una cantidad de bacterias guapas y nos las va a pasar. ¿Cómo? Por la microbiota vaginal. Entonces, el proceso normal del parto va a hacer que el niño salga por el canal de parto con su cabecita hacia abajo. Y quieras que no, va a obtener bacterias en su boquita y en todo su cuerpo y va a salir por el canal de parto y va a venir cubierto de pifidobacterias, lactobacilos principalmente, que son claro. los que viven en la eh, microbiota vaginal. Entonces, esta va a ser la semilla de la microbiota de un bebé nacido por parto normal. Cuando uno escoge una cesárea o por X o Y necesitas una cesárea, este camino sobre el pan, eh, por el canal de parto no pasa. Entonces, se hace una incisión en el abdomen de la madre, se saca al niño por el abdomen de la madre y las primeras bacterias que el niño obtiene son ya sean las de la piel del médico, las que viven en la cuna, en donde va a caer primero el niño. Si se lo dan luego, luego a su mamá, algunos eh, modelos ahora de nacimiento les llaman humanistas, lo primero que hacen es que nace el niño y se lo ponen a su mamá en el pecho. Entonces, eso es lindo porque además las bacterias que va a tener no son las del médico, sino las de mamá. Pero aún así, esta firma de las primeras bacterias que llegan al niño se mantiene por algún tiempo. Entonces, aquellos que nacen por cesárea van a tener bacterias de la piel estafilococos y otro tipo de bacterias que no sirven para lo mismo. Cuando, por ahí algún profesor me decía, es que la, la naturaleza es sabia. A lo mejor no es sabia, pero se ha hecho lo mismo tantos millones de millones de millones de veces a lo largo del tiempo que ya hay una forma de hacer las cosas que la biología escogió, ¿no? Claro. Si el niño nace por el canal de parto, agarra bifidobacterias y lactobacilos están en su pancita, cuando llegue la leche materna, estas bifidobacterias y lactobacilos van a poder degradar azúcares especiales que la madre produce para que estas bacterias buenas crezcan. Entonces, ¿ves toda la intercomunicación entre madre sí. e hijo que se da? O sea, yo como mamá escojo bacterias. Te las doy a ti, bebé, por el canal de parto. Y además, mi leche materna contiene HOS y FOS, estas azúcares especiales, que van a hacer que las bifidobacterias, que son muy buenas para los bebés, crezcan más. Todo está muy bien diseñado por la naturaleza. <risa> es por eso que ese diseño perfecto de, de ensamble de microbiota pues está Exacto. perfecto. ¿Quieres decir, eh, Gaby, un poquito para que la gente recuerde los nombres de las FOS y hablaste de otras para que no se pierda ese término? FOS y FOS. Um, déjame buscártelas aquí porque Los no, eh, no sé FOS los son acáridos. Fructo oligosacáridos y oligosacáridos, es, oligosacáridos, galacto -oligosacáridos sí. si no me recuerdo. Sí. Pero te busco la liga y, y te la mando para que lo puedas para que la gente sepa qué, qué diferencias hay. Sí, entonces la única diferencia, bueno, la única, las diferencias son que las azúcares que conforman estos eh, glúcidos o estas azúcares, digamos, todas las azúcares son eh, complejas, digamos, que se pegan pedazos de glucosa, pedazos de fructosa en diferentes arreglos y esto, algunas azúcares. Sol, solamente las bifidobacterias las pueden degradar. De esta forma se seleccionan específicamente. Esto quiere decir que mamá o la leche de mamá va a promover que las bifidobacterias crezcan. Y después, eh, si uno estudia a los niños que han nacido por parto natural y han tenido leche materna, los niños que han nacido por parto natural pero se alimentan con biberón y los niños que nacen por cesárea y se alimentan con biberón, su microbiota al principio es completamente diferente y el entrenamiento del sistema inmune es diferente. Mientras sí. eh, se ha concluido que mientras más líquido bacterias haya al principio de la vida, menos probabilidad hay de que tengas asma, eh, eczema y varios de estos problemas de la piel que, que vienen con el tiempo. ¿no? Entonces, esto es a lo que me refiero, con que a lo mejor tu microbiota a lo largo de tu vida te va a poner el pie. Porque si tú naciste por cesárea, y te alimentaron con biberón. No había estas azúcares que específicamente seleccionan las bifidobacterias. Entonces, tu microbiota creció un bosque, digamos, no tan bonito, funcional sí, pero esta eh, diferencia entre una microbiota, como se hace en la línea de ensamblaje normal, va a promover o puede llegar al caso de que tengas asma. Y este asma te va a venir molestando a lo largo de tu vida, ¿no? En cuanto a la nutrición, podemos entrar a estos de los JOS y los FOS. Eh, cuando la leche de fórmula se sacó al mercado, eh, las madres y los pediatras empezaban a decir, no, no amamante a su hijo, para qué? No sabe ni lo que le está dando. dele fórmula y sabe cuánto le da, cómo le da y pues sabes exactamente lo que está comiendo el niño, ¿no? Y la verdad es como mamá controladora, yo soy de esa, me encanta saber cuánto comía, porque del pecho no tienes una idea, o sea, más o menos se vació me... y cuánto tomó, pues quién sabe, ¿no? En cambio, si le das una botella, sabes exactamente cuánto se tomó el chiquillo y más o menos sabes si está a tu consideración bien nutrido o no. Pero estas azúcares especiales, el cuerpo de la mujer produce leche eh, específica para la edad del niño variada. específica para el nivel eh, de salud del niño. Aquellas que han amamantado seguramente se dieron cuenta. Si tu bebé está enfermo, tu leche va a cambiar. Se va a ver más pastosa, se va a ver amarilla, se va a ver con grumos. Entonces... Según la esos... estación, cambia. ¿cambias? Según la estación, no, según lo que comas. Pero hay unos casos más... Eh, Impresionantes. Si sí, algunas mujeres hacen la lactancia en tango, esto quiere decir que un niño más grande sigue mamando y nace el bebé y mama también. Entonces, el pecho que alimenta al bebé grande produce leche para bebé grande. El pecho que alimenta al bebé Eso chiquito no lo sabía. produce leche para bebé chiquito. Entonces, el cuerpo es una maravilla. Claro. Sí, eh, lo que me gustaría concluir de aquí es que. Al principio se dijo que la nutrición eh, por leche de fórmula era mejor. Ahora, con los estudios y todo, se intenta humanizar o llegar a la perfección de la leche materna en estas fórmulas. Y para esto se usan los hoz y los fos, las azúcares... Eh, enriquecidos, diríamos. Fibras, exacto. Humanizados Entonces, y enriquecidos, ¿no? Sí, pero más que nada humanizados. O sea, es lo que sí. ellos ven, que son azúcares especiales que promueven la formación, de la, el crecimiento de bifidobacterias. En México, aquí en Holanda no encontré. En México hay leches que inclusive tienen probióticos. Entonces, a mí eso me parece un buen aditivo, ¿no? Si encuentras tu leche con gócifos y además ya trae una especie de bifidobacteria o lactobacilos. ¿Será cierto? Algunos en alguna de mis vidas. Eh, trabajé en Guam Xochimilco, con un laboratorio de bifidobacterias y lectorasilos ah, okay. y crecíamos cosas. Entonces, vámonos por un Yakult y vamos a crecerlo. Vámonos por el probiótico del doctor Singh y vamos a ver si es cierto que trae lo que dice que trae. Pues sí lo trae. Ah, ok. Entonces, no todas, no te voy a decir que todas, pero la mayoría sí trae lo que dice que trae. ¿Cuántas? Mm, Quién sabe, pero de que sí sabe? traen algunas cosas, sí entonces eh, aquí este tipo de decisiones son importantes para las mamás porque somos las que tomamos las decisiones ¿Cómo quieres que nazca tu hijo y cómo lo vas a alimentar la lactancia materna es súper difícil es la cosa más difícil que yo he hecho en esta vida ¿Eh? Sí, yo también Además, no lo haces no. tú sola o sea es una cosa de dos si sí. el niño no le agarra la onda no va a mamar correctamente y no va a ganar peso y el pediatra te va a decir suplemente con fórmula. No, a veces a veces, este, a veces este no es el, el médico, ¿eh? a veces es la familia, todo mundo se mete. Híjole, esos son temas bien delicados, bien Entonces, delicado. este, aquellas tipo. que son mamás o van a ser mamás no escuchen a nadie, escúchense ustedes, escuchen a su médico y si su médico no les da confianza Piden una segunda opinión, porque médico que luego, luego te dice, no señora, no le dé pecho porque eso es una cochinada, déle esta fórmula, eso no es bueno, no es una buena señal de un médico pediatra. Entonces, claro. piden una segunda opinión. Ahora los médicos están muy bien entrenados, están en la liga de la leche, están los médicos que ahora están entrenados, hay muchos consultores de lactancia en estos tiempos, entonces ya te pueden ir enseñando, pero es la cosa más difícil que hay. Si tú y tu niño no trabajan juntos para llegar a una lactancia, eficiente no se va a dar en mi caso mi bebé era muy flojo se quedaba dormido y no tomaba la cantidad de leche que necesitaba entonces aquí tenía a esa mamá sacando la leche del pecho para ponérsela en un biberón y que tomara la leche señor entonces este tipo de, de cosas son las decisiones que nosotros podemos tomar como mamá cómo quieres que tu bebé nazca cómo vas a alimentar a tu bebé y qué quieres eh, que siga en la nutrición complementaria no claro. eh, digamos que eh, el primer paso importante es el nacimiento una vez el bebé nace el segundo paso es escoger qué nutrición le voy a dar y ahora hay una gran variedad de leches ojo la leche en polvo no es mala eh, la, la leche por ahí tiene un dicho que, que es muy importante es mejor alimentar entonces con lo que tú te funcione, está perfecto. Si tu salud mental no te permite amamantar, perfecto. Pero busca una leche que sea una leche estudiada, que sea una leche reconocida. Y mientras eh, más avanza el tiempo, mejor llegamos a este eh, tema de una leche humanizada y que contenga estas características para promover el crecimiento de, de las bacterias necesarias. ¿no? Oye, después, vale. aquí nada más para la gente que nos escucha, que tiene hijos que piensa tener hijos, qué importante es saber sobre el microbiota, qué importante sí. es saber su impacto eh, al momento, como dices tú, de nacer y también cómo escoges eh, lactar o no lactar, o si no lo puedes hacer. Y luego ya viene la otra fase, ¿no? Ya de la alimentación. En los primeros sí. años son muy importantes. Entonces, eh, aquí estamos poniendo la variante del microbiota, es decir, del órgano que se llama microbiota. Exacto, entonces ya platicamos que sí es, eh, o funciona o tiene muchas funciones eh, como un órgano. Entonces, eh, pues sí, ya que escogimos cómo le vamos a hacer, ahora viene el siguiente paso, que es la nutrición complementaria. Cuando empezamos a partir de los cuatro o seis meses, dependiendo del pediatra, a meter alimentos a los niños. ¿no? ¿Y ¿Te has dado cuenta que lo primero que entra son eh, tubérculos? papitas, camotes, zanahorias. Bueno, fue lo que a mí se me hizo más fácil hacer un puré y pues intentar darle al chiquillo, ¿no? Entonces, estos también contienen, uno, almidones, que son azúcares grandes que no se pueden digerir tan fácil. Entonces, esto obliga a la microbiota a especializarse. Y la otra, tienen azúcares sencillos, sí, que también ayudan a otras bacterias que no tienen esta especialización a crecer. Entonces, el, eh, la nutrición complementaria también le va a ayudar al niño a desarrollar esta microbiota. Si empezamos con juguitos y empezamos con eh, pancito, esto va a cambiar. Entonces, si empezamos con verduras y frutas, le ayudan a, a, a forzar a su microbiota a especializarse. Entonces, este tipo de, de decisiones van a llevar a, a la microbiota de tu hijo a ser más sana o ayudarle en un futuro o no. Entonces también por lo mismo de la selección de bacterias se ha visto que si el bebé es amamantado tiene menos eh, riesgo de padecer obesidad a lo largo de su vida porque estas bacterias lo protegieron o evitaron que el sistema inmune se, se activara o seleccionara las bacterias de las que platicamos en el capítulo anterior. Uh -huh. Estas bacterias superproductoras de energía, ¿no? Claro. Oye, estoy pensando, eh, Gaby, en un trabajo que hicieron eh, de, en, el, en, el, en Hidalgo hace muchos años, hace unos, sí, lo vi publicado hace unos 15 años, con respecto a, unos, a unas comunidades indígenas. Uh -huh. eh, esta relación de eh, tomar un poco de aguamiel con pulque de las madres, que eran uh -huh. madres lactantes, y la siguieron desde que estaban embarazadas hasta que tuvieron a sus hijos. Y como ellas estaban tomando aguamiel con pulque. Y vieron que era eh, mucho mejor todo la, el nivel nutritivo eh, de su leche. Los niños también se nutrían mejor eh, con esa dosis de pulque eh, con aguamiel, que le llaman terciado porque le ponen una parte. Y siempre y cuando no se aumentara mucho el consumo hacia un gran consumo de alcohol entonces sí. como que esta información la tenían muy muy clara estas eh, mujeres indígenas de que eh, alimentarse eh, con aguamiel miel y, y con pulque en este estado de lactancia y previo al nacimiento del niño con aguamiel, esto generaba como es la madre la, la, la madre lactante que es una el símbolo de Mayahuel, no que es una sí. madre lactante de 400 pechos que daba a sus hijos Toda la fuerza para seguir adelante a todos estos aztecas, porque finalmente pues, ella era eh, este símbolo de fertilidad que daba más hijos al imperio azteca. ¿no? Ya ha habido otras este, eh, representaciones de Mayahuel con, otras, con otros grupos, pero es con los aztecas donde hay todos los ritos, están eh, presentes los aguamieles, las mieles, los pulques, es decir, que acompañaba a su vida de estos fermentos hasta alcoholes desde que antes de nacer hasta en los momentos del sacrificio no uh -huh. para los que eran eh, parte de sus aztecas hasta para los que eran sus cautivos entonces era un líquido, este líquido lácteo, medio blanco, blanquecino, sí. esto era por toda la vida de ellos, ¿no? Me estoy acordando de ese tipo de detalles, pero que no tenían nada eh, fuera de lo que esperamos de un líquido nutricio, ¿no? Pues no, y a final de cuentas es un implemento nutritivo, porque tanto trae, eh, pues, este tipo, ah, por ahí también, ah, creo que mi papá alguna vez me dijo que el pulque estaba a un paso de ser un bistec, entonces, sí, el no sí. es tan nutritivo, pero sí, de que tiene muchísimos sí. nutrientes, sí. Y tiene eh, nutrientes esenciales, que es, es lo, lo importante. Estas proteínas ricas en ciertos aminoácidos que son difíciles de, de obtener, que son esenciales para el ser humano porque no los produce, los contiene. Entonces, eh, es un aditivo a la nutrición. Si sí, eh, eres una persona de escasos recursos, que eso... No, que, que no tienes cómo nutrir tu cuerpo de forma adecuada, obviamente que te da un, un, un par arriba, ¿no? O sea, este, obtener además de, de, de las proteínas, vas a obtener vitaminas, porque ese eh, fermento, esas bacterias también van a tener proteínas. Las eh, levaduras eh, que producen el alcohol en, en el pulque, imagínate que los veganos comen estas levaduras para nutrirse de los aminoácidos esenciales que necesitan, porque no comen carne. Entonces, nosotros ya lo hacíamos desde hace muchos años antes en, y se ha perdido un poco y nos ayuda a, a, a complementar la nutrición. Ahora, con este tipo de nutrición que tenemos, a lo mejor no es tan necesario, pero podríamos retomar para eh, quitar un poquito de cosas procesadas y a lo mejor, digo, no soy yo muy fan en particular del pulque, eh, pero el agua miel... La guamiel, sí. sí. Eh, yo creo que lo que pasa, Gaby, es que no todo el mundo tiene el acceso económico para poderse comprar una leche con probióticos, claro. una leche con prebióticos, o sea, claro. todas estas especialidades no en México. Entonces, y sí. si ahí están las plantas que nos han nutrido de alguna manera con un aditivo especial, pues bueno, pueden usarse. Y Exacto. también hay otros científicos que están haciendo desarrollo de algunas bebidas, ¿no? Sí, eh, a este respecto, por ejemplo, los gócifos, um, ahora hay tantas especialidades en la leche para los infantes que se adicionan, ya que eh, no se tiene el aporte materno de estas fibras especiales. Pueden provenir del maguey o pueden provenir de pectinas, por ejemplo, de, de limón o de la uva o de la chía, de esta cosita esponjosa que tiene la chía. Um, y estas fibras se adicionan a la leche y ayudan. Eh, lo mismo podemos hacer en casa. Si, si no hay recursos, eh, digo, es lo mismo que si te comieras una barra de amaranto. Eh, viene con mucha grasa, con azúcares especiales, con eh, proteína también. Y esto ayuda a tener más leche. Lo mismo, si tu nivel nutricio es mayor, tu nivel de leche va a aumentar. Porque no estás eh, quitándole a tu guardadito de energía, sino simplemente vas adicionando. Entonces, eh, pues se puede usar como una herramienta, ¿por qué no? También los probióticos y prebióticos durante el embarazo eh, se han estudiado y no se sabe muy bien la ciencia cierta por qué, pero las madres se ven más saludables y el estado nutricio de las madres es mejor. Entonces no se tiene bien una conclusión de, ah, es esta bacteria o es la otra bacteria, pero el sistema inmune funciona mejor y su nutrición, sus niveles nutricionales son, son más eh, eficientes, digamos. Oye, eh, Gaby, pienso en, en esto, ¿no? En esta previsión de planear. Bueno, no sé, hay, hay gente que pues, no planea mucho sus hijos, pero hay otra gente que los planea mucho. Entonces, sí. se, ¿se puede preparar eh, con prebióticos y con probióticos una alimentación previa y cuidar su salud? Sí, aunque no. Lo planees, digamos, y ya ¿Sí? estás en el punto, digo, porque es lo mismo, sí. en el seguro social te dicen, bueno, pues si ya no te dio chance de planear, pues empieza con el ácido fólico ahorita, es lo mismo si ya te diste cuenta que estás embarazada pues todavía estás a tiempo de hacer algo ¿no? entonces puedes empezar si no tienes chance de llegar a los a los eh, suplementos nutricionales llámese vitaminas o, o este tipo de cosas el ácido fólico es indispensable entonces ahí sí, acérquense a su clínica a su centro de salud lo regalan y es una maravilla eh, pero sí, para otro tipo de, de adición de nutrición pueden ser prebióticos, probióticos y siempre, siempre una dieta alta en frutas y verduras. Porque eh, por ahí alguien me comentaba algo una vez. Eh, como yo soy químico, soy QFB, mis amigos de repente me preguntan cosas, ¿no? Entonces venía una amiga, oye, ¿no sabes de algo así vegano? Porque todo está muy de tendencia. Vegano, orgánico, que no tenga químicos y que me traiga todos los nutrientes que yo necesito. Y yo sí, claro come frutas y verduras, no hay más, o sea, más si andas en este rollo de vegano orgánico, frutas y verduras y ahí vas a tener toda la nutrición y todas las vitaminas que necesitas y además tu huella de carbono se reduce porque no estás haciendo productos, eh, procesos eh, adicionales, ¿no? Entonces, ay, eh. Oye, es que eso es genial, la gente a veces quiere complicaciones, ¿no? Quiero una pastillita con vitamina C, quiero una pastillita con vitamina D. Ten, todos estos suplementos, cuando las frutas y verduras ahí las tienes. Y bueno, tú ya lo has dicho, prebióticos, probióticos, eh, todo completo, pues es la, la mejor manera. Estoy pensando, eh, Gaby, porque el año pasado en estas fechas estaba tomándome un curado, un pulque, desde sí. luego muy poco, ¿no? un curado de apio, que fue la yeah. cosa más rica que he probado. Y, y también probé, aunque no al mismo tiempo, un curado de avena. Entonces, okay. sí, delicioso. Eh, un poquito a mi gusto, porque yo no tomo mucho azúcar, un poquito dulce. Pero eh, fue una delicia. Yo soy de Guadalajara, no tengo eh, gran experiencia con los pulques curados, eh, sino con el agua miel Y, sí. y no, eh, no es suficiente. La gente que toma aguamiel es porque lo utiliza como remedio. No es otra sí. cosa. El pulque y el aguamil para nosotros en Jalisco son remedios, son medicinas, no, no es embriaguez. ¿Es que gar... la medicina tradicional? Sí. Entonces, este me estoy acordando esta serie de curados que tienen frutas, que tienen granos, que tienen, eh, como te decía, avena y, y que pueden ser una fuente también de vitaminas, ¿no? Claro, sí. La avena tiene también muchas fibras no solubles. Entonces, si, si, si quieren regular su intestino también, pues, un platito o un vaso de agua de avena sin colar, no la cuelen. Eso ayuda muchísimo. Entonces disminuye la inflamación, ayuda a las bacterias buenas a crecer, no le pongan azúcar porque si no ahí sí se van a inflamar y van a empezar este, los problemas gaseosos, pero si no, la pura avena funciona maravillosamente. Ahora junto con las bacterias del pulque, yo digo que, que, que ha de ser una, un buen eh, cóctel. Habíamos ah, de intentar eso por ahí en el laboratorio. No idea, ¿eh? Tienes que Tienes que probarlo. Yo el, hace un año perfectamente lo probé eh, después de una visita que hice al Museo de Antropología eh, solamente para revisar los dioses del pulque. Y después me fui a la Catedral del Pulque, que es una pulquería muy famosa donde tienen pulque de Nopaltepec. Y bueno, pues desde, nunca había probado algo así como un pulque de apio, un curado. Y fue... Fue muy interesante. Entonces, este creo que por ahí se pueden hacer como estas este tipo de opciones, ¿no, Gaby? Que no tienes que sí. pensar en algo complicado, a comprar más cosas industrializadas, sino que a ver qué hay alrededor tuyo y que puedas cubrir estas necesidades de pre y probióticos y de vitaminas, ¿no? Sí, al menos en la Ciudad de México, no sé cómo es en los otros estados, pero en la Ciudad de México todavía te puedes encontrar porquerías en mi colonia. No sé si sobreviva, pero cuando yo era chica todavía estaba la pulquería del barrio y, y, pues sí, ahí se iban los tíos. Y en Guamistapalapa, allá también estudié y era no, la sensación, no te creas, ¿eh? Ibas por tu quesadilla y tu curado. Entonces, este, la nutrición eh, que se puede obtener es una cosa bastante interesante. Entonces, no hay que perder el la vista de esto, de que, como dices, no tenemos que gastar para tener una buena nutrición y llenarnos sí. de, de bacterias también que nos puedan y de, ayudar. Y de hecho, ayudarles a tener una economía a esta gente que tiene eh, el oficio de tlachiquero, que están casi por terminarse y sobre sí. todo que sigue esta cultura porque es una cultura rica, que la gente cuide el, el pulque, que lo, que lo cure bien y que esto continúe siendo accesible a todo el mundo, ¿no? Sí. Oye, Gaby, pues este muy bien, muy rico este capítulo. Se me antojó el pulque. <risa> y bueno, no sé si quieres dejar un mensaje especial de este capítulo del desarrollo de microbiota para um, que... Pues yo espero que haya dejado eh, la semilla de la duda y eh, que podamos seguir investigando y preguntando. Entonces, este. Pregúntense eh, qué es lo que quieren para sus hijos y, y la información es ahí, es información dura. Entonces no es nada de que a lo mejor sí, a lo mejor no. No, estas cosas están pasando. Entonces eso es lo que me gustaría dejar más en claro. Estas cosas pasan y pregúntense a aquellos que son hijos de cesárea. ¿Lo han sentido? Pero aquellos que son... Porque al final le cuentas, luego tu mamá te platica. Ay, no, pues es que no, tú me leche. O mi tía, tu, tu tía Juanita me dijo que mi leche no servía entonces te dividieron Lo están sintiendo. Y están viendo la cantidad de, de gastritis que les da y la cantidad de asma o eczema. Entonces, piensen que, que se pudo haber hecho algo y piensen qué van a hacer al respecto, ¿no? Sí, ese es, parece ser una bien. cadenita de decisiones. ¿Sí? Aquí ya, ya, ya dejaste la duda de esta cadenita de decisiones que parece que son eh, de muy poca importancia, pero que son vitales, esenciales para la salud humana, ¿no? Oye, Gaby, sí. pues muchas gracias. Este, quédense con la duda de cuál es el tercer capítulo. No, danos un avance un poquito, ¿de qué vamos a hablar del tercer capítulo? El tercer capítulo vamos a hablar sobre eh, el sistema inmune. Entonces ya hemos platicado que el sistema inmune eh, es regulado por la microbiota en el podcast, pero ahora me gustaría hacer un énfasis más, más a fondo. Entonces vamos a tocar un poquito la teoría de la higiene, porque nos tenemos que lavar o no, cómo la microbiota ah, nos ayuda a modular el sistema inmune, cómo estas enfermedades inmunes son reguladas por la microbiota y luego si podemos hacer algo con ellas o no. Muy bien. Sistema inmune. Eh, nada más para recordarles, el capítulo eh, del episodio número 96 eh, de la primera, de la tercera temporada de Agavicultura en Español, Agave Lessons, está la doctora Gaby Bravo eh, hablando de esto. Entonces, Denle una revisadita y, bueno, esténse listos para el tercer capítulo. Gaby, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti. Pásala bonito en este fin de semana. Y, bueno, seguimos platicando de pre y probióticos y de esta respuesta inmune en el capítulo 3. Sí, bueno, pues encantada. Nos vemos. <risa> Hasta luego. Bye, bye. Bye, cuídate mucho. También tú, bye.